Hola, mi nombre es Katy Butria y mi esposo Roy Rodríguez. Aquí les presento nuestra marca, tiene un nombre Katy Utria Becu, como lo indica es mi propio nombre. Es una tienda textil de pijamas donde nosotros por lo general queremos ofrecerle a nuestros clientes tanto comodidad como lujo en la prenda. Y somos beneficiarios de tiendas virtuales del programa Vende Digital para Minquitos. Eh, Katy Butria nace a raíz de la pandemia en el año 2020, donde a, en, ese, en ese momento yo quedé desempleada, eh, entonces pues decidí montar mi propio negocio. ¿Qué me llegó Me llegó a Katy Utria. Bueno, principalmente estaba en estado de embarazo, entonces desde ahí me nació pues por mi bebé crear algo, algo que me inspirara, y él fue mi total inspiración al momento de crear mi marca. De los primeros compradores fueron mis tías, mis primas, mis amigas. O sea, en realidad, ellas me pasaban la foto y yo las publicaba, porque no tenía clientes, o sea, cero. Bueno, la, la necesidad de, de hacer crecer nuestro negocio nos, nos ha llevado a buscar eh, múltiples oportunidades. En este caso, estaba yo eh, navegando por, por la web y en redes sociales veo la publicación de, de Vende Digital, eh, donde va, iba enfocada a esos emprendedores que tuvieran ganas de salir adelante y que quisieran eh, recibir esa oportunidad de expandir sus negocios mediante una, una página web. Cabe resaltar que nosotros teníamos cero conocimiento de, de crear una página web, de crear contenido, de tomar fotos. Y desde el primer momento obtuve esa asesoría con ellos desde el primer momento. Tuve miles de dudas, eh, recuerdo la primera asesora eh, me llamaba, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? Eh, fue, fue un constante, un constante eh, acompañamiento de los asesores. Aprendí mucho de marketing, aprendí mucho de logística. Eh, creo que ese acompañamiento eh, fueron de unas cosas que más me motivó a mí en, en salir adelante con, con la empresa. Nuestras metas a futuro es seguir creciendo y más que eh, la, la oportunidad que estamos dando son a, a mujeres cabezas de hogar, casi todas. Per, eh, mujeres que perdieron su trabajo también en pandemia, entonces eso nos llena también de orgullo estar brindándole una oportunidad a ella. Agradezco mucho a Vende Digital eh, por la oportunidad que nos han brindado, por todo el acompañamiento. Hoy en día estamos brindando empleo y pues nuestras, nuestras metas eh, eh, para los próximos años será seguir creciendo. Bueno, como una sola palabra yo lo definiría como un reto, pero un reto que vale la pena.